Manifestar abundancia, amor o salud no es hacer trucos, es un estilo de vida. Como verás estoy grabando desde otro lugar y justamente puede ser que escuches algún tipo de ruido externo como ruido de autos, risas, etc. Prometo no cortar este video y prometo que se escuche lo menos posible las distracciones de afuera. Pero bueno, vamos a comenzar. Manifestar desde la emoción primaria justamente tiene que ver con que tú no deseas eso, por eso, tú no deseas esta lámpara, este celular, a esa pareja por el simple hecho de tener eso. Tú no deseas a, siempre pongo el mismo ejemplo, a Juan, a Pedro, a el que sea, porque son ellos. Tú deseas la emoción primaria que te generan esas personas o esas cosas materiales. Y Justamente para encontrar esa emoción primaria tienes que realmente hacer trabajo de sombra, sino, obviamente los deseos se manifiestan, tanto deseos del ego como deseos del alma. Ejemplo, un deseo del ego puede ser un deseo de unos zapatos nuevos y porque te gustaron se manifiesta, obvio. Pero el deseo del alma, por ejemplo, que es la emoción primaria que se manifiesta, es quiero calzado porque me quiero sentir cómodo o cómoda. Pero aquí te digo que es mucho mejor manifestar los deseos desde la emoción primaria porque justamente sabes que quieres atraer y no te importan las circunstancias de cómo va a ser eso porque hay muchas personas que realmente quieren pareja o quieren... Alguien y se centra mucho en las características de esta pareja. Incluso en este video, en este no, en otro video aquí, hice una meditación sacada del libro de Judith Pensá que justamente ayuda a manifestar desde esa emoción primaria. El punto es que no importa cuánta meditación hagas, cuántas visualizaciones hagas, cuántos scripts hagas, cuántos agradecimientos hagas. Si tú no entiendes la emoción primaria que hay por detrás de ese deseo, vas a manifestar. Pero no lo vas a mantener en el tiempo porque no sabes, no sabes la emoción primaria que se manifiesta todo el tiempo. Incluso luego puedes manifestarla en un microsegundo y que en ese otro microsegundo se vaya. Como por ejemplo parejas que has manifestado durante el tiempo. Has manifestado ese poquito de emoción primaria y después como que, adiós, porque no sabes lo que estás buscando? Estás buscando solamente cosas por simple ego y simple ego de mantener el tiempo porque tengo un mandato... De que tengo que tener pareja, de que tengo que casarme a tal hora, y etc. Pero, hey, wait, wait, wait. Porque ahora un montón de personas van a ir a hacer sus escritos y a meditar. Con la meditación, para. Para un poco porque todavía no he terminado el video. Baja tu ansiedad, aguarda un momento. Ya vas a ir a hacerlo, pero hacerlo de manera correcta. ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas salen de aquí con el video visto a la mitad, se llevan la mitad de la información y hacen las cosas de manera mecanizada. Hacer las cosas de manera mecanizada es hacerlas como... En este plano 3D, en este mundo dual. Y justamente hacerlas de manera mecanizada es como... Bueno, yo sé que si tengo trabajo voy a tener dinero. Entonces, sé que, es, es como que sé que si hago esto de escribir y meditar, sé que voy a tener eso. No, las leyes espirituales no se rigen igual en este mundo material. Dicho esto, la emoción primaria es lo que quieres por dentro del deseo. O sea, tú no quieres el dinero por el dinero tú quieres el dinero por la emoción que te hace sentir tener ese dinero por ejemplo yo quiero tanto cantidad de dinero porque me hace sentir libre me hace sentir seguro me hace sentir de alguna manera que puedo comprar más artefactos para brindar mejor contenido de calidad por ejemplo en mis videos y ayudar a muchas más personas se entienda lo que voy tú no quieres la pareja por la pareja quieres la pareja por lo que te hace sentir por detrás esa pareja. Y ahora un montón de personas dicen: decir, sí, pero yo quiero amor y qué sé yo... Para un poco, esa no es la emoción primaria. O sea, sí, pero no. La emoción primaria de una pareja tiene que ser justamente sentirme seguro, sentirme de alguna manera confiado, sentirme abierto a un montón de posibilidades de esa persona y un montón de cosas más. Pero descúbrelo tú. Justamente empieza a indagar en las diferentes parejas que has tenido y empieza a ver que te, hace, te hizo sentir Lorenzo, que te hizo sentir Gabriel, que te hizo sentir Yamila, que te hizo sentir el que sea. No importa. Céntrate en las emociones que te han hecho sentir ese tipo de personas. Escríbelas y luego llévalas a una meditación. Puedes usar la meditación que te hice aquí en este canal. Y obviamente manifestarás. Pero bien, como te dije al principio del video, <ríe> aprender a tener este cambio de hábitos justamente lleva su tiempo, es como volverte vegano de la noche a la mañana, no puedes, tienes que hacer un proceso, una transición. Yo cuando quise ser vegano mucho tiempo atrás, por primera vez dije, bueno hoy me hago vegano y voy a comer ensalada. Eh, error, no soporté ni creo que cinco horas. A los dos años dije, bueno lo voy a hacer, estoy convencido, lo voy a hacer, lo voy a hacer. ¿Y qué pasa? Se me hizo muy difícil, tenía que aprender los ins, o sea, los ins son la parte de atrás de los paquetes, qué significa cada ins, y no es solamente no comer carne, es no comer derivados lácteos, también es no comer lo que son... Eh, hay algunos paquetes que dicen, puede contener, etcétera, un montón de cosas. También es aprender a con qué productos lavar la ropa que no estén involucrados animales en ella, con qué productos lavar tu pelo e higienizarte que no estén involucrados mascotas, qué cigarrillos no están probados en animales. Es todo un proceso de aprendizaje enorme. Y lo mismo pasa con la ley de atracción y las leyes espirituales. Tienes que aprender y vas a ir de a poco, tienes que hacerlo de a poco. Solamente las cosas que van de a poco y se van atendiendo de a poco son las que se manifiestan en el tiempo y perduran. Por eso te digo que para manifestar necesitas comprender la emoción primaria. Para comprender la emoción primaria tienes que hacer un trabajo de sombra. Un trabajo de sombra es empezar a ver qué hay por detrás de cada manifestación anterior. Qué emoción primaria hay por detrás. ¿Y qué emoción primaria también te está frenando inconscientemente? Por ejemplo, tú quieres manifestar dinero o tanta cantidad de abundancia, pero tienes un bloqueo inconsciente que te dice Eh, no, ¿por qué vas a manifestar esta cantidad de dinero? Si esta cantidad de dinero dice que eh, tu papá te dijo de chico que era malo tener dinero y esta cantidad de dinero es mucha para ti, entonces no la vas a manifestar porque eso implicaba que te la roben o que te volvieras una mala persona. Porque sí, hay un montón de personas o padres nos han dicho que tener mucho dinero te hace avaricioso te hace una mala persona y aquí voy con la emoción primaria y esta es la parte más interesante del video y presta mucha atención. El ser humano va regido por el amor, lo que da amor va a ir el ser humano. Si tu padre que era o tu madre o tu criador era el que te proveía tanto de amor, de seguridad y provisiones y un techo y lo que sea y te decía tener dinero es algo malo, porque te vuelve avaricioso y te hace una mala persona, tú de niño, con una capacidad mental de solamente absorber todo lo que dices y tomarlo todo como verdad, lo absorbías y está. Entonces, puede ser que ganes en cantidades enormes de dinero, pero así como las ganas, las vas a perder, porque inconscientemente tienes que hacer ese trabajo de sombra y ver por qué... Tener dinero te hace ser una persona mala. Ver quién te lo dijo, ver cuándo, no importa la fecha, en realidad no importa no sé cuántos años pero puede ser que te lo hayas dicho o hayas tenido una experiencia cuando eras niño de esto y justamente eso es lo que te impide manifestar. Entonces ahí tienes que empezar a hacer un recableo de eso. Empezar a cuestionar todas esas creencias que ni siquiera son tuyas, son inculcadas de tus padres o tu criador o tu abuelo, el que sea. Solamente tú las tomaste como verdad y en el día de hoy a la edad adulta o adolescente justamente las estás repitiendo constantemente inconscientemente y ni siquiera te das cuenta por qué no tienes dinero y es por esa emoción primaria mal aspectada que te dijeron entonces en resumen tú de niño ibas por lo que te daba amor tu padre o tu criador te daba amor si tu padre o tu criador te decía que esto te hacía una mala persona y te hacía malo y te justamente no ibas a tener amor por eso Tú no lo quería porque porque voy a creer esto que me hace mal y me hace dejar el amor de mi padre o madre el ser humano va por el amor va por la seguridad entonces tienes que empezar a cuestionar toda creencia y hablando de esto de que son las creencias de manifestar la emoción primaria tienes que cambiar esa emoción primaria primero que nada tienes que sacarte esa semilla de inconsciente y empezar a regar otra semilla ¿cómo? Empezar a, empezando a recablearte Justamente con afirmaciones, pero tú puedes repetir todas las afirmaciones que no va a pasar si no descubres cuál es la emoción primaria. Por eso tienes que hacer trabajo de sombra. Es como que las afirmaciones vienen acá, este es el inconsciente, vienen y quieren pasar y no. El inconsciente dice: No, acá no, acá no. No vas a pasar ciela, no vas a venir acá. Primero descubrí cuál es la emoción primaria, después eh, sacamos. Una vez que descubras la emoción primaria o esa creencia antigua, inculcada de algún criador cuando eras niño, vas a tener que bueno, justamente empezar a cuestionar esa creencia y cuestionar esa creencia hay un método que se, de Byron Katie que es ¿esto que estoy pensando es real? es como son cuatro preguntas, no me las acuerdo a todas, pero es como que ¿esto que estoy pensando es real? ¿esto que estés pensando me beneficia? ¿esto que estés pensando me ayuda en algo? si es un no hay que dejar de creerlo o por ejemplo hay muchas personas eh, más, más que nada chicas que dicen todo el tiempo o se repiten cosas como todo el tiempo de todos los hombres son iguales o sea si todos los hombres somos iguales quiere decir que tú has estado con cada ser humano del mundo que ha existido antes y que está existiendo ahora o sea eso no es real, o sea, y además, además, el cerebro aprende por repetición. Si tú te dices, todos los hombres son iguales, vas a manifestar todos los hombres iguales a la pareja anterior, a la primer pareja que tuviste. dejen de repetirse cosas. Tercer paso es justamente dejar de repetir. El cerebro aprende por repetición. Lo que tú te repites día a día, todos los días, es lo que vas a manifestar. Lo que te repites es el diálogo interno que tienes. Soy tonta soy pobre, eh, los chistes también involucran mucho esta serie de chistes que compartimos en Twitter o en Instagram, esos chistes malísimos, que hay porque soy de Capricornio, tal cosa, o ay porque eh, este es, voy a poner un para acá, ya puse una vez, los voy, a, los voy a poner y voy a repetir este video, les dejo acá el video acá para que lo vean, pero se los repito acá, hay un montón de Memes que no ayudan en esto porque refuerzan más la creencia antigua que no te sirve. Y una vez que hagas todo esto, esta es la última parte más difícil que es la de dejar afirmar cosas. Dejar de afirmar, afirmar estas cosas con chistes. Es lo mismo que ser vegano. Es lo mismo que estar en una cena donde todos tus amigos están comiendo un asado riquísimo y tú tienes que estar ahí comiendo pan con queso y mayonesa. Queso vegano. Y mayonesa vegana. Y así. Es como tu primer eh, tipo, a ver si pasas la prueba. Pero bueno, dicho esto, esos son los cuatro pasos. Si tú quieres manifestar, si tú quieres poner en jaque tus creencias, si tú quieres de alguna manera empezar a creer que sí puedes hacer y tener lo que realmente quieres. Si yo pude, haces este ejemplo, si yo pude, yo pude. ¿Por qué tú no vas a poder? Y esto dícetelo a cualquier tipo de persona que ha podido hacer algo. Mira mis videos, vean los videos más antiguos míos. Verás que es una calidad horrorosa con la cual grababa, con cómo hablaba, no era una persona confiada, pero empecé y si hoy yo pude, tú también puedes. Ya que obviamente puede ser que entren en un montón de creencias de que, ay si yo pude, él también pudo. No. no. Obviamente hay una gran mayoría de personas que no puede hacer esto. Y lo digo con mucha pena, porque esa gran mayoría de personas se han creído una historia a lo largo de su vida y justamente están destinados a repetirla día a día hasta que cambien sus creencias. Y cambiar las creencias quizás de una persona adulta, muy adulta, es muy difícil. Tiene que lidiar con años de repetirse cosas todos los días, día a día. A una persona mayor le va a costar mucho tiempo e incluso puede ser que esto lo tome como un juego o como que tú estás loca o loco. Incluso esto lo creen porque su sentido común no lo entiende, su sentido común dice que para tener dinero tienes que trabajar, romperte el lomo trabajando, transpirar y no pueden creer que hay personas que hacen videos en YouTube y ganan dinero, que hay personas que con solo mandar un audio ganan dinero. No les entra en la cabeza, hay personas que no les entra porque el sentido común que tienen es este, tipo, no se puede cambiar las cosas, esta es la única manera de vivir, aquí se gana la vida, así y no hay manera de cambiar la realidad porque estamos mal y todo el mundo está mal. Y... Ey, naciste para ser feliz y hacer lo que tú quieras sin molestar a otros. Así que bueno, si este video te ha servido para empezar a manifestar, a empezar a tener un poco más de conciencia, a empezar justamente a decir, bueno, ok, quizás estoy manifestando mal, quizás estoy haciendo mal, voy a empezar a hacer esto. Me gustaría saberlo, me gustaría que me lo cuentes en comentarios, me gustaría que me lo digas en mi Instagram, me gustaría saber todo. Lo que has manifestado mal, lo que has manifestado bien, todo. Cuéntenmelo todo porque yo uso todos los comentarios y cosas que me dicen en Instagram para hacer esta clase de videos y ayudarlos de manera masiva. Y una vez más, gracias por estar aquí y recuerda que te quiero mucho. Bye, bye.